El día de hoy en la ciudad de Catamayo, dialogamos con el ingeniero Marco Rojas, el estudiante político del Cantón Catamayo. Mi estimado ingeniero, qué gusto saludarle a usted como autoridad aquí en nuestra ciudad de Catamayo. Eh, queremos abordarle a usted una entrevista acerca del de paro pues que se ha realizado el día de hoy en nuestra ciudad. Ingeniero, qué gusto, buenos días. Sí, efectivamente... Ante las medidas que eh, ciertos sectores han, han, han tomado en cuanto a paralizar precisamente algunas de las actividades, en este caso el cierre de vías, nosotros desde la Jefatura Política hemos venido coordinando algunas acciones, eh, básicamente para eh, garantizar también la seguridad de los ciudadanos, eh, tengamos eh, en cuenta algunas de las medidas, eh, decisiones que se tomó por parte del gobierno central en el tema de la suspensión de clases para que niños y jóvenes no, no, no puedan tener algún tipo de inconvenientes de, eh, al momento de trasladarse a las actividades académicas en ese sentido pues nosotros nos hemos eh, sumado a poder garantizar eh, eso y hemos coordinado con Policía Nacional, los compañeros de la Policía Nacional están desplegados a lo largo de, de todo el territorio en Catamayo y en nuestras, en nuestras parroquias para eh, como decíamos poder eh, brindar esa, esa tranquilidad a los ciudadanos esta, eh, en temas de seguridad básicamente, ustedes ven las vías están cerradas, eh, se han dado algunos reportes, de, inclusive de algunos cantones, como el cantón Paltas también, eh, el, por el cierre de vías, en este sentido están, eh, como ustedes ven, la, la vía hasta Loja, la vía a la costa y la vía también hasta el cantón Gonzalo Má, se encuentran cerradas en algunos, en algunos puntos. Entonces, como decimos, eh, habíamos indicado, nosotros vamos a estar eh, a lo largo de toda esta jornada eh, coordinando temas, precisamente con Comisaría Nacional y con Policía, ...para poder brindar eh, un poco más de, de tranquilidad. Hacemos un llamado más bien a la ciudadanía... ...para que no, no podamos caer en, en temas de que pueda o poder exponernos en caso de que se dé alguna eventualidad. No vemos hasta el momento un tema que genere mayor eh, problema eh, en temas de violencia realmente. Eh, la presencia de la Policía Nacional también es importante para poder garantizar. Hemos logrado que se pueda dar paso a, a algunas unidades de, de socorro, de auxilio, eh, para que evitar también algunos inconvenientes mayores. Ingeniero, durante la mañana del trabajo de ustedes, en los puntos que se encuentran este, cerrados el tráfico, ¿han tenido algún algún inconveniente con los transportistas o se ha llevado pacíficamente esto? No, más bien en el momento que hemos estado nosotros, hemos eh, ido a, a los sectores en los que se han hecho los cierres, hemos, hemos podido conversar, eh, en algunos casos eh, se nos ha pedido, como decíamos, el paso por ejemplo de las unidades de socorro a las ambulancias, eh, han estado, han estado eh, los, los señores eh, manifestantes, en este caso los señores transportistas, han estado dando la, eh, el paso en, en situaciones digamos, muy puntuales. Eh, eso es importante también. Eh, estamos, estaremos atentos en toda la jornada, vamos a, a seguir eh, nosotros coordinando acciones con, con todos nuestros compañeros igual en territorio para que se pueda garantizar como anteriormente decíamos temas de seguridad. Eso en ese momento se vuelve prioridad y obviamente en base a ello pues tenemos que seguir trabajando y coordinando acciones. Ingeniero, nosotros eh, como medio de comunicación le deseamos éxito a usted también, pues eh, en sus funciones y pues su buen trabajo que ha desplegado el día de hoy. Y sus palabras finales, ¿qué le diríamos a los transportistas eh, el día de hoy? Sí, bien, muchas gracias. Efectivamente, estamos haciendo, como decíamos, desde la noche de ayer, eh, en donde se había indicado que ya se iba a hacer el tema, por decirlo de una manera oficial, del cambio de. de, de ...del precio, digamos, de los combustibles... ...estuvimos presentes recorriendo... ...en las estaciones de servicio... ...acá en el Cantón... Eh, ...no se dieron mayores inconvenientes... Eh, ...salvo el tema de, de aglomeración... Por, ...por algunas personas de hacer la tanquear sus vehículos, sin embargo no fue, eh, no fue digamos de, de magnitud, estuvimos presentes hasta, hasta que se pueda hacer eso y poder solventar eh, esta situación nosotros estaremos desplegados, hacemos ese llamado a poder eh, llegar precisamente a hacer conciencia en este sentido, son medidas que por parte del gobierno central realmente se han tomado y creemos eh, y estamos convencidos que realmente son importantes, es importante tener en cuenta que hay que solucionar algunas situaciones en el tema económico de nuestro país y esto pues precisamente persigue ello, persigue ese, ese, ese fin de poder alcanzar una estabilidad, si bien es cierto estamos en, en, en una situación bastante complicada, sin embargo hay soluciones que, y decisiones que se deben tomar a tiempo ingeniero usted como vocero como vocero de la de la gobernación de Loja usted es la máxima autoridad y nosotros aquí en nuestra ciudad y nos, eh, queríamos que nos aclare algo el valor del combustible eh, sigue todavía aún con el precio anterior o ya se ya se establece un nuevo nuevo precio en las gasolineras eh, como habíamos indicado la noche de ayer bueno a las cero horas eh, del día de ayer del día de hoy sería más bien, sí. Se había eh, ya hecho el cambio oficial, eh, estuvimos presentes nosotros en algunas de las estaciones de servicio, en el momento inclusive en el que eh, hacían el, el cambio en el sistema informático que manejan ellos y ya habíamos eh, constatado incluso el, el, el nuevo precio de los combustibles. Entonces nuestra presencia fue precisamente para eso, para poder evitar inconvenientes en ese momento y poder eh, también dar un poco más de, de seguridad. No se dieron mayores inconvenientes, lo que sí, como, como decíamos, hubo un poco de aglomeración en las estaciones de servicio. Sin embargo, eh, posteriormente de ello, pues ya se hizo, ya se hizo, pues, o, o volvió a la normalidad. No, no hubieron mayores problemas en el momento. Entonces, nosotros, como decimos, seguimos, seguimos eh, trabajando, coordinando con todas las unidades para que esta jornada, pues, no tengamos eh, mayores inconvenientes en nuestro cantón. Y asimismo a nivel nacional, ese es el trabajo que se ha desplegado.